¿cómo están? Entonces, una pregunta sobre acentos colombianos. ¿Ustedes de Venezuela? ¿Ustedes de Bogotá? ¿Qué acento le parece más bonito en Colombia? ¿Qué le parece acento ¿Qué le parece parece bonito bonito el bueno ahora que hace todo parece no tan lindo difícil de que tú y de es perú no? es todo Bien, gracias. ¿Ustedes son de Bogotá? Sí, señor. Ok, entonces sobre acentos colombianos, ¿qué acento de Colombia me parece más hermoso para escuchar? Uy, sí, el, el paisa. ¿El paisa? ¿Está en el paisa? Ok, ¿ahora el acento es más complicado o más feo para pero... Más duro? el pasto. pasto? Un poco enredable. No, no, no, ¿Cómo se llama? Hola gusta mucho gusto. Mi nombre es Néstor. Michel, muy gusto. Eh, ¿Usted es de Bogotá? Sí. Ok. ¿Cuál es el acento de Colombia que le parece más bonito? ¿El rolo? ¿El paisa? ¿El turmense? Eh... es de las paisas. Pero que más me gusta es el de los canellos. ¿El de los canellos? Ah, ok. Entonces para mujer con paisa y para hombre canellos... Sí, es digámoslo así. Right. Es que la paz es muy bonita, una bonita. Sí. Y ahora el acento que le parece más complicado más feo? Para vale. entender. Costeño, es pues sí. complicado entender, tiene mucho, muchas cosas de su Ah, listo, gracias. ¿Cómo se llama? Ah, está bien. Listo, Nancy, eh, ¿el centro de Bogotá? Sí. Ok, ¿qué le, qué de Colombia le parece más hermoso? El coro, el Paisa, el Costeño. Sí. El Paisa. El sí. Paisa. Ahora el acento que le pareció como más complicado para entender y no tan lindo. Sí, el ¿Costeño? ¿El costeño, sí, sí. muy es sí, sí. muy duro y... no, rápido. ¿no? Sí, muy rápido. Sí. Ah, pues no, gracias. Eh. Buenas tardes, ¿cómo se llama? María María. Maya. Amaya. Ah, Amaya, ah, okay. Bueno, María, María entonces, ¿usted es de Bogotá? No, Cayana. Cayano, ok. Entonces la pregunta es ¿qué aceite le parece más bonito pues, en Colombia? ¿El llanero, el Lopita, el, el Rolo, el Costeño, en Paiso? Pues que me, me Australia no te escuchas en El Paisa, ah, ok. ¿Y ahora qué aceite le parece ¿Es como tan lindo o difícil para entender? La de la segunda enero. Así como chicos. Ah, esto gracias. Para saber cómo se llama. Gracias. ¿Se me ajustó? Eh, bueno, vamos a empezar por acentos colombianos. ¿Es de Cali o de? Vale. ¿Se? Ah, de. Bueno, ¿cuál es el acento que le parece más bonito en Colombia? ¿De Cali, de paisa, o usted, o con ¿El asunto también se le parece bonito? Encantado, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ahora cuál es el asunto que le parece más complicado de entender o más feo? Sí. Okay. El asunto que le ¿no? parece más complicado. Habla muy rápido. Sí, habla muy rápido. Ah, listo, muchas gracias. Buenas tardes. cómo se llama. Germán Rodríguez. Germán, me tiene mucho gusto. Bueno, usted es de Bogotá. Bogotá. Ustedes nos preguntan sobre los asuntos colombianos que hay muchos en esto. Sí. ¿Cuál es el asunto que le parece más bonito en Colombia y de quién? pues en cuanto a las mujeres el... hay un el muy bonito. En cuanto a los hombres he escuchado que mucho que más bonito. Ah, Y ahora en las los Difícil también. A veces el bayuno, el... El, el de Cali. Cuando hablan rápido es de el entender a veces. Ah, muchas gracias. Tengo otra pregunta eh, sobre Colombia. ¿Cuál es el asunto colombiano que les parece más bonito de las ciudades para visitar a hacer? ¿Ustedes son de Bogotá? ¿Cuál es el más bonito para usted? ustedes? Ah, ¿Qué es lo más bonito de Colombia? El paisa, el costeño, el caleño, el lopeita, eh, no sé. ¿El rollo es más bonito? Y ahora, y para usted también el rollo. ¿Tú hasta el lunes estás mucho? ¿Sí? Y ahora lo contrario. ¿Cuál es el acento que les parece como o más complicado o más feo para entender en la calle en Colombia? ¿En hablan en español? ¿Sí? Pero de acentos ahora hay que hablan los colombianos. El jaleño, o sea, que es más menos bonito de los colombianos cuando hablan del, del exterior de del mundo ¿El paisa? ¿Qué ¿No pasa tanto? ¿Dígame ¿No? usted. Tampoco El paisa también Hay que recordar entonces muchas gracias Gracias, gracias. Eh, Ahora acentos colombianos ¿Ustedes son de Bogotá? Sí ¿Qué uh, acento de colombianos les parece más bonito? ¿Qué acento? Sí El de Bogotá ¿En Bogotá. Bogotá. Bogotá Pues no tenemos sí, no Es Acabado. que no es claro No tenemos acento Bueno, las otras personas dicen que sí Pero realmente ¿Cómo? los acentos no son no, Pues digamos A los bogotanos casi no nos gustan los acentos No, no Pero bueno, El más exótico yo podría decir que pues el costeño, ¿El pero el costeño. El mejor sí, el rojo. Claro. Claro. Sí. ¿Y ahora el asunto más feo o complicado para entender? A mí me parece que es el más complicado hacer todo no porque es el nombre costeño, porque después hablan muy rápido. Sí, tienen unas palabras, ¿no? sí. Sí. ¿Y para ti? Sí, el costeño puede ser. Alto. Alto. Eh, ahora Bosca. otra pregunta, ¿Ah, sí? eh, otra pregunta ahora es sobre los acentos colombianos, ¿es de Bogotá? No, Boyacá, Boyacense. Okay. Entonces, ¿de dónde son para usted el acento más bonito de Colombia? Es el acento Boyacense, el acento Rolo, Paisa, Caleño, pita? ¿Qué, qué acento le parece más bonito en Colombia? Acá en Colombia, es el acento Caleño. ¿El acento Caleño? Sí. Sí, mira, a ver. Sí sí. sí, sí. Y ahora bueno, el asunto que no le gusta tanto, más difícil de entender, paisas los, los países? No le gusta el otro país ¿No? Ah, listo, te la que mucho. Bueno, vale, vale, ok. Bueno, vale, gracias. Vale, ahora, eh, preguntas sobre acentos colombianos. ¿Es de Bogotá? No, de Pereira. Pereira, ah, okay. ¿Cuál es, ¿Cuál es el acento más bonito con si usted de Colombia? ¿El acento rolo? ¿El acento paisa? Paisa. ¿El acento paisa? ¿Sí? Como usted habla paisa, ¿cierto? Paisa. Sí, es bonito. ¿Y ahora el acento que le parece menos lindo o más difícil para entender de los colombianos? ¿De qué región de Colombia el acá. Me voy acá parece complicado, ¿sí? ¿No está bonito? Ah, listo, entonces ahora le agradezco mucho. Muchas gracias. Adiós.